¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Resident Evil 5 Para continuar aquí con nuestro coleguita y nuestra coleguita con ese pedazo de tríceps Que madre mía, no veas si está marcado En fin, estamos ya en la parte de la estación, tenemos que continuar avanzando Estamos en el episodio 2.1 y creo que son 2.3 Aquí tenemos los trenes A ver, ¿cómo va esto? Es por ahí Calla, calla Es por aquí, ¿vale? Y esto está... Bueno, ni siquiera está cerrado No se puede ni... ni interactuar Vale, a ver qué tenemos por aquí ¿Por aquí abajo se puede ir? No Pues no sé por qué me lo esperaba O sea que sí se pudiera ir, me refiero Vale, tenemos el mapa por aquí La chica está ya avanzada Joder, madre mía, si ¿sí eres ligera tú, ¿no? Vale, por aquí se puede ir y me estoy mareando un poquito Vale, cuidado con las trampas Pajarracos ¡No! Me cago en tu prima, amigo Muy complicado, tío Muy complicado, tronco Muy, muy complicado, ¿eh? Esta peña es muy complicada Pua, chaval eh, A ver, compañera, dame un poquito de munición, por favor Venga, rapidito, ¿eh? Vale, esto para ti Y me voy a pillar un poquito más de munición Esto pues se lo damos, vale. Y creo que ya estaría. Madre, ¿los perros están? Están muy guapos. Ah, que aquí hay otro. hago en todo lo cagable con el puto chucho este de mierda de locos vale bien eso es lo que yo quería que viniera gente ven por detrás ah que hay más perros me he equivocado me cago en todo Amiga, ayúdame Joder, bro No me da tiempo No, recarga Le estoy ayudando, le estoy ayudando Se está muriendo Curar, no quería curar Mierda Qué complicado, tronco Joder Joder, qué pesa el puto chucho. Eso lo necesito yo, amiga. ¿Por dónde vienen los colegas? Por detrás, ¿no? Ya te veo yo un poquito mal, Sheila compañera Vale, muerto, no te caigas No tengo más balas, eh No tengo más putas balas, tú Me voy a quedar así tal cual Voy a tener que romper esto en serio Y yo, los perros son súper chungos ¿eh? Los perros son súper chungos Vale, por aquí entiendo que se puede subir, ¿no? Vale Ah, que aquí estaba el otro. Es que lo sabía que me iba a dar el gilipollas este. Me pongo nervioso, saltar. 400, pero no tenemos más nada, ¿eh? Se ha complicado esto lo que... ven, Ejo, bajar de un salto, ¿vale? Eh, se ha complicado esto lo que no está escrito, ¿eh? Lo que no está escrito se ha complicado esto. Vale, eh... Tenemos solamente uno de vida. Epa, chaval, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas tú? Vale, eh, por aquí no tenemos nada, ¿no? Que recoger. No veo nada, así que guay. ¡Qué co! ¿Qué coño? Bueno, no me ha hecho daño, ¿no? 400 de oro. Pero qué cojones, ¿por qué me he caído tú? Qué susto, tío. Qué susto. A ver qué pasa aquí. Guardando, bien. ¿Qué pasa? Linterna. Me cago en tu puta madre, amiga. Vale, eh, me voy a curar esta vez. Y vamos a necesitar un poquito más de munición por si acaso, tío. Así que esto se lo vamos a dar a Sheva, que no cuesta nada. Y de momento, pues, ya estaría. A ver, a lo tonto, podría yo mejorar esto, que son solo 500... Y me da más 13 de munición, ¿no? Venga, sí, ¿por qué no? Lo mejoramos ahí. Vale, en cuanto a lo mío... De momento nada. Por cierto, ¿cuánto cuesta mejorar otra vez esta arma? ¿500 también? Ah, guay, guay. Me gusta eso. Me gusta eso. Vale, compañera. Quédate quietecita, ¿vale? Vale, vamos a usarlo, a ver qué pasa Vale, nos curamos todos Bastante Compañera, lleva tú la mierda esta Y no me fastidies, ¿vale? Qué guay tú ¿Prepararse? Vale, es para que suelte las cosas, ¿no? Entiendo Vale, plantita roja Me cago en los monos locos ¿Vale? Guachaval, chaval, guapísimo Porque no se ve nada, ¿eh? Si no alumbra no se ve absolutamente nada ¡Calla, coño! ¡No! ¡No, tío! Deja, deja, di deja disparar, puto Deja disparar, colega Sheila ¿Qué hacéis bailando? Por fin, colega Ojo, ¿qué pasa? Vale, buena Buenísimo Vale, creía que estaba vivo todavía No me lo creo Complicado esto, ¿eh? Vente para acá, campeona Vale, esto es lo que yo buscaba Eso es lo que yo buscaba, tío Vale, tenemos una granadita, ¿eh? A ver, yo creo que ya este tío está medio muerto Joder, cuántos escopetazos, colega Dios mío, son como Como cuántos, seis Cinco cargadores Es una brutalidad Cinco cargadores, ¿sabes? Cinco malditos cargadores, colega Vale, eh, por aquí me he dejado algo No, no No, no parece Bueno, al final La Cheva esta, la Cheila como yo le llamo Está siendo útil, ¿no? Alumbrando, por fin Ha encontrado su Su utilidad en este juego Vale, cuidadito aquí Vale, había que echarlo, había que echarlo, había que echarlo. Vale, para eso sirve. ¿Este ha muerto? ¡Hostia, qué guapo! Que se muere instantáneo, tú. ¡Qué guapo! Vale, esas granadas son muy buenas, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. Hay que estar súper atento al a los objetos que pueda haber por aquí. ¿eh? No me lo creo. Muy bien, Pablo. Muerto, ¿no? Muertísimo, va. No. Vaya puto hachazo que me han metido, amigo Vaya puto hachazo, bro No Joder, que no tengo balas, tronco Que no tengo balas, ¿qué hago ahora? Me han reventado Que flipas Me han reventado que flipa. Sigo teniendo un poquito de munición. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, el camino es el mismo, ¿no? GPS, no disponible. Muy guapo eso también. Buen detalle, eso qué es, amiga? ¿Qué mierda es esa? ¡Ah! ¡Qué cojones! Vale, la serpiente está muerta, ¿no? ¿Qué hace este? Está como calentando, ¿no? El pisotón no lo puedo... Venga, a cagar, amigo. A cagar, colega. ¡Ojo! Tengo 20 balas, ¿eh? No está mal. No está nada mal. Estamos bastante tocados. Creo que podemos esperar un poquito más. Vale, regalito por aquí. Guay. A ver, te voy a dar, compañera, te voy a dar esto. Voy a recargar esto otro. Y también te lo voy a dar. Perfecto. ¡Abrir! ¡Bueno! Un diamante oval Y ya está ¿Había una serpiente y me la he cargado? No, ¿no? A lo mejor no había nada A partir de ahora voy a pegar dos cuchillazos Lo tengo claro Vale Es que no se ve un pimiento, ¿eh? Está eso guapísimo Vale, una manivela. Ordenar, okay. compañero, por supuesto. Oh, oh, oh, oh. ¿Qué dices? Fallando todo, ¿sabes? ¿Y ahora qué hacemos? Es que eres inútil, Sheila De los cojones Es que eres inútil, amiga Eres, eres putamente inútil, amiga Eres putamente inútil Ahora te curo, amiga bueno, yo estoy tocadísimo, ¿eh? Punto de control, vale. Pero... Vale, buen gancho Vale, muerto Vale, vamos a dejar que se acerque un poco Joder, puto manco Joder, me cago en los monos, loco ya, tío Tío de verdad, los flipos, eh. Los putos flipos. He dado a ayudar. Ayúdame. Compañera, ayuda No sé qué hacer No No Ha muerto Nos curamos todo ya Vale, gracias compañera Es que no puedo Me voy, me voy, me voy. Es que no puedo, tío. No. Me cago en los muertos de Panini, tío. Voy a reiniciar. A tomar por culo, sí. Es que, es, que no, es que no puedo, tío. Es que no puto puedo organizar. Es que no puedo. Me he quedado ahí pillado, tío. Y me he desesperado. Vamos a usar esto. Una granada creo que está bien. Esto está guay. Y vamos a pillar también... ...esto de aquí... retirarnos ...dar... ...no, de hecho... ...organizar... ...esto lo vamos a dar... ...y esto lo vamos a mejorar... ...la capacidad... ...del tirón... ...y el crítico de momento no lo mejoro... ...porque es que sé que voy a pillar una escopeta en el futuro... ...con lo cual... ¿para qué mejorarla, ¿no? esta arma ya está tal la puedo mejorar incluso y tendría más munición aún la voy a mejorar, sí lo que pasa que obviamente esta arma la voy a mover, ¿a dónde? aquí, vale, pues la voy a retirar y esta la voy a mover ahí está genial, ahora sí, ¿no? Eh, vale, tengo la el francotirador El francotirador también tengo que mejorarlo y tal De momento estamos a punto, sí Vale, eh, importante, ¿me curaría? Todavía no eh, Armas, tengo esta, tengo esta Y yo creo que lo suyo sería hacer esto Vale ¿Qué, qué coño te he dado? ¿Qué coño te he dado? Dame esto For the help. Vale, y a ver si no la liamos ahora. Vale, me gusta quedarme aquí. Más que nada, bueno, aquí el señor también. Es que hay que tener cuidado con la dinamita, tío. Vale, eso era lo importante. Joder, que le he dado disparar, me un puta madre mía. Vale, buena. Eh, curame. Gracias. ¿Qué dices, loca? Vamos a curarlo ya ¡No! Ataca, cojones ¿Qué dices? Eh, puta Sheila de los cojones Haz algo Es que esta es inútil Es que es inútil Inútil no lo siente ¿Puedo pisarte la cabeza? No, me lo creo no, me lo puto, creo. Me voy, me voy, me voy. Si puedo, me voy. Aparta, aparta, aparta, aparta. No hay ninguna granada por aquí útil, tío. No hay ninguna, ¿eh? ¡No! No, tío, su puta madre, caño ya, hostia. Y la Sheila está ahí, paraíta. Porque es inútil, colega. ¿Puedo atar? No, no le puedo pisar la cabeza tampoco. Cabo en los muertos de Sheila, qué puta inútil. Si fuéramos dos jugadores, tío. Y otro más. Eh, no se gana, ¿eh? Para, para munición. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Otro, vale. Porfa, porfa, porfa. Ya está bien, ¿no? Oro pequeño. Increíble, tío. Increíble el level, ¿eh? Increíble el puto level, colega. Napa, no, tu puta casa, hay otro ahí. Buena, buena esquive tú. ¿Ha muerto? Parece que sí, ¿no? No. Ahora sí, y el de arriba tampoco ha muerto el colega. Muere, amigo. Perfecto. Uf, qué complicado, tío. Qué putamente complicado. Cuando te sale aquí la peña, así. Tenía... Mira, mira, mira lo que había aquí. Con esto me los cargaba a todos, tío. Con esto... Voy a reiniciar. No sé si se ha guardado, tuyo. No, no se ha guardado, ¿no? Eh... Pues lo dicho, voy a reiniciarlo. Mirad, Pablo, ¿por qué? Es que Sheila es inútil. Ese, ese es el problema número uno. Había gente que lanzaba dinamita y todo. Vale, esta granada es súper... Es súper útil la granada. A ver, para atrás. Ya, este me daba. Bueno. Corre. un gancho no me ha dejado el gancho me cago en todo atrás cojones vale, vamos a curarnos Eh... Gracias compañera. Venga, para tu puta casa, amigos. Adiós, ¿o no? Vale, vale, vale. Buena. Hijo de puta. Venga, para atrás Buena compañera, va Muerto, ¿no? Estupendo Vamos a repasar esto Un poquito A ver si podemos ahorrar así munición Y tal, ¿sabes? Coño, aparta, aparta, aparta, aparta Vale, aparte, sí Casi A vuestra puta casa, espérate Cuidado que te caes Me cago en su prima, hablando de caerse No, pero déjame disparar Déjame disparar Déjame, me ha dado tres veces el hijo de puta Venga, tío. Ah, que puedo, pe pe puedo pegarle un pisotón. Ahora me entero. Antes me he pasado por él... Nah, horrible. Peor que antes, ¿no? A ver, Sheila, que, que estás todo el rato tocando la polla, tía. Todo el rato. Juego yo solo, mejor. Sin la Sheila, tío. Puto inútil de mierda, Pablo, tío. nada otro más. ¿Pero esto qué es? Esto qué puta mierda es, me lo había pasado antes, colega Que soy gilipollas Que soy gilipollas estoy asfixiando, colega Qué puta locura es esta Es que eh, me encantaría dejar a la Sheila apartada en un sitio Me encantaría, tío, pero no puedo No puedo decir, quédate aquí y no te muevas, puta inútil ¿Qué dices? Mira, me voy a cagar en la puta madre que parió paneten pan, ¿eh? Me cago en todos los muertos. A ver, ¿podríamos utilizar la, los explosivos eso? Que no me he dado cuenta porque el nota este se ha zumbado tres disparos por la puta cara. Vale, ahí está el de la tal, Ok. Me cago en los muertos de Panini, tío De verdad, qué puta mala suerte Justo lo tiran, justo explota Tío, de verdad, no me da tiempo ni irme para atrás Tío, toda la puta mala suerte Me lo había pasado a la prim antes a la segunda, tío Pues nada, soy el gilipollas que lo repite Porque cree que lo va a hacer mejor Y lo hace peor todo el rato Me cago en los muertos de Panini Hostia, puta ya Bueno, y ahora no te puedo dar. Eh. Me cago en tu puta madre, amigo. Tío. No, curar, no. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. De locos, Sheila, tú te encargas de todo, ¿eh, amiga? Tú te encargas de todo, amiga. Joder, quería pegarle un directo. ¿Esta gente por qué ha subido tan rápido? Bien. Recargamos. Bueno, me van a dar, ¿no? Sheila, por favor, ayúdame un poco, puto hombre. Ver, ver. Tenemos que huir, eh. Que malditamente inútil algunas veces, Pablo. Atrás, putón Venga, va Bueno, estupendo, se bajan todos ahora Ya, joder, es que me estoy ya Agobiando muchísimo, tío Ah, que yo no tengo munición ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero no, estoy hasta los huevos Voy a reiniciarlo, me la suda Voy a reiniciarlo hasta que salga bien Es que la tía estaba, se pone curas de mierda La puta inútil Joder Vamos a retirar esto. Vamos a pillar un montón de granadas. Es que tampoco quiero pillar tantas granadas. Es que con lo que me da el juego está más que bien. Estas, por cierto, se vendían por menos dinero. Pues esta, para mí. Vale. Eh, esto lo tengo. Ok. Lo demás está bien. Es que no tengo sitio, tío. Es que no tengo puto sitio nunca, tronco. No tengo puto sitio. Que qué hubiese costado poner un hueco o dos huecos más o tres... De verdad, que hubiese costado. Joder, cómo cuesta, tío. Y es que el, el problema fundamental es la chela esta de los cojones. El problema fundamental para mí es la chela esta de los cojones. No, le da dado a curar sin querer. Aparta, aparta. Sheila, tía, hija de puta. Ayuda. Hostia. Le he dado a la X. Yo te ayudo de in instantáneo, guarra. Apartaos, historia. Eh, puedes. ¿Puedes irte de aquí? Telita, tío, telita Vale, sé que por aquí hay curas Venga, tío Mierda Aparta, Sheila, te los. Ah, muy bien, muy bien. Que esto, esto, se cae aquí, Sheila. Eres inútil. No, no saca ni el cuchillo. Tío, de verdad, me estoy, me estoy agobiando de una puta. Puta inútil de mierda, tío. Puta inútil de mierda. Déjame en paz, jugar solo, por favor. Hostia, imagínate, yo jugando con un amigo. Esto no lo pasamos del tirón. Hostia, super easy. Pero con la puta inútil esta de mierda es imposible. Joder. Joder. Basta, puta inútil de mierda. Qué puta retrasada, aquí yo. Qué puta retrasada, colega. Ni utilizas el cuchillo, ni utilizas una mierda. Tu puta casa. ¿Qué dices? Nada, ya le da a curar sin querer. Que no, que no, que no te voy a curar ni de coña. Reiniciar. Es que le doy a. Lo hago instantáneo, tío. Lo hago instantáneo porque creo que la han atrapado. Es que la puta inútil te atrapan cuando estás detrás. Tienen munición y te atrapan. Puta retrasada y te golpean y tienen munición. ¡Hostia! Es que hay que ser inútil. Joder. Con la puta puntería chunga y complicada. Joder con la puta Y le da a la tía esta Que no, que no te voy a curar Es que tengo que curarla sí o sí Bueno, con pues nada nos curamos A tomar por culo Eh, tío, le he dado a la pistola Hijo de puta Joder, recarga ahora Me estoy agobiando muchísimo, tío Puta Sheila de mierda, inútil, asquerosa Que no, que no Que reinicio de nuevo, me la suda Esto lo hago yo bien Como yo quiero hacerlo, tío Es que estoy yo solo y no pasa nada Pero entre curar a la puta esta Y todo el rollo, tío sea, es imposible Además de que me, me, me se pone al lado y no me puedo mover, tío. Nah, si es que ya estás inútil, amiga. Que tiene gente detrás y no le da. Buena. Bueno, coge las cosas antes de pegarle una patada, claro que sí. Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Bueno, si Bueno, me necesito cura Necesito cura, guarra Hija de puta Que se va a tomar por culo en vez de estar detrás Mía o algo, tío Qué asco de tía, de verdad, esta partida no estaba mal Tío, este intento Pero lo voy a volver a intentar, es que me la suda Es que de verdad, hija de puta Hija de puta la cheva esta De los cojones Puta inútil Puta mierda, tío, puta mierda Está fatal el, el juego en ese sentido, tío. Está fatal el juego en ese sentido. Bueno, me atrapa. Gracias, Sheila, por cubrirme. Puta inútil. Gracias, Sheila, por cubrirme. Putón. Tenía que darle ya o si no, he hecho Buenos días, buenos días, buenos días Tío, de verdad, basta Basta Basta, por favor Basta, por favor ¿Quién coño es el puto kamikaze? ¿Este es? El puto enfermo que está disparando... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Tengo que curarme ya, eh. Lo no hemos curado, ¿no? Pues venga. Aparta, aparta, aparta, aparta. Tío, el puto pesado este. Es que el juego está hecho ahora mismo. A joder. Hijos de puta. Apártate, puta chila de los cojones Bueno, aquí está el otro Y me golpea directamente Muy bien Bueno Dime que puedo subir, gracias Vamos a, usar, a coger esto antes de que lo use la otra No, tío, le he, dado, le he dado para arriba, coño, cámbiate, me cago en tu puta madre Joder Que a lo mejor podemos huir y todo el rollo, ¿sabes? Pero no soy yo muy de huir Tengo miedo Vamos a bajar Me quiero terminar de cargar a los colegas estos. Vente pa' acá, Sheila, que vas a pillar, hija mía. Me cago en los muertos de paní de su puta madre ya. Aparta, puto. Joder, Sheila, por favor, haz algo con tu puta vida, eh. Inútil de mierda. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Tengo aquí a otro. Tengo aquí a otro gilipollas. Nada, nada, sigue dándome y no, no me dejen moverme. Claro que sí. Sigue dándome y no dejen mmm, que me pueda mover. Eh, ¿quién queda ya, tío? No queda nadie. ¿Por qué solamente esta vez hay dos? Pregunto. Vete para atrás. Vete para atrás. Venga, para vuestra puta casa. Lo había hecho antes mejor, ¿no? Entiendo. Este no ha dejado nada Y sigue habiendo alguien, espérate Que seguramente saldrá con, con la cabeza esa triplica los no, muertos, tío De Sheila de su puta madre Joder Puta inútil, tío, de verdad qué, qué asco, tío Que no, pero bueno, entiendo que será Es que no sé si será complicado, tío Yo, yo creo que no, pero bueno Todo para hacerlo peor, creo, ¿no? Porque lo he hecho peor, ¿no? Es que creo que lo he hecho... Lo he hecho peor, tío. Encima. Que la segunda vez. Y lo he repetido siete veces o por ahí. Yo qué sé. Y lo he hecho peor. Tócate la polla. Tócate los cojones. Por cierto, todavía no tenemos GPS. Esto está todo pillado. Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué pasa ahora? Ah, que tenemos aquí a otro... Colega, De verdad, lo flipo, ¿eh? Uf, lo puto flipo, colega Necesito salud Necesito a otra chica, tío Porque vaya puta inútil de mierda Joder yo soy inútil, pero es que esta tía es Diez veces más inútil que yo Joder Eso no me ayuda, me ayuda más estar solo Que estar con ella, tío Porque me entorpece, porque tengo que salvarla Porque tengo que curarla, porque lo que sea, tío Aparta Ahora sí Lo sabía, tío. Apártate, puta. Apártate, joder, que estoy aquí. Apártate, si es que siempre detrás... ...justo pegada al culete, pero luego cuando necesito yo ayuda... No me ayuda, tío. La inútil esta, truco. Uf. Coraje. Bueno, da igual, no pasa nada. Ya pasó, ¿vale? Venga. Venga, por favor, Sheila, puta retrasada. Sheila va a acabar conmigo, guardando. Bueno. Vale, esta era la zona a la que teníamos que llegar, ¿eh? Eh, no pilles la plantita de esta tú ni de coña, amiga. Que no me la echas y sin sentido alguno. Vale, a ver, tú qué tienes, colega. Vale, esto, claro, no puedo pillarlo. Me cago en su prima. Eh, vale, ¡Vamos! vamos a hacer okay. lo siguiente. No me hables, Sheila. No me hables. Vale, ¿ahora yo qué necesito? Realmente Yo necesito nada A ver, me estoy esperando la hierba verde y tal Por pillar la roja, ¿sabes? Bueno, cinemática He tardado la misma vida, pido, pido perdón Pero bueno, tenéis una línea de, de tiempo Como ya sabéis Este es Irving este es el que estaba en la moto esa Biplaza No era una moto, era un... Un jeep, creo <ríe> Totalmente, ¿no? Lo que no sé es por qué no le dispara a los dos a la vez Y a tomar por culo Justo cuando esté moviendo la mano de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero vete de ahí, hijo mío Nah, son inútiles Chris también Y se lo lleva, ¿no? No nos mata. Se lo lleva. Bueno. Ah, y ahora ya estáis bien. Guay. Bueno, ya nos lo encontraremos, ¿no? ¿Tiene una compañera dicho? Hmm. El yacimiento de petróleo. Eso está en los pantanos. Pues para allá que tenemos que ir. Hemos. Ah, creía que terminaba aquí el capítulo. ¿Hemos? ¿Hemos? ¿Hemos? Que ya muchísimo. Nos habría venido bien, los colegas estos, ¿eh? Pero bueno. Nos habría venido súper bien. ¿Taquillas? ¡Ojo! Pero esto, ¿qué coño es? ¿Qué pasa? Ah, que nos disparan. Muy bien. Ah, vale, tú no lo veía. soy la puta inútil de mierda De verdad, es que eres retrasada, tú Madre mía, esto es un tirito, bien, ¿eh? El tema es dar Ah, que encima nos podemos cubrir, aparta, aparta, aparta, chila Siempre igual de inútil esta tía Siempre igual de inútil esta tía Joder, no te apartes, eh Tía, de verdad, no eres capaz de cargarte A este puto inútil no es capaz, no es capaz No es capaz, lo tengo que hacer yo todo, tío Párate ya, hombre Mira, utiliza el cuchillo como lo utilizo yo, Sheila. Me cago en los muertos. Qué estrés con la puta. Que no dispares ahí, puta desgraciada. Bueno, vámonos para abajo, ¿no? Estamos medio moribundos, pero bueno. Se hace lo que se puede. Necesito hierba roja ya, ¿eh? Vale, hablando del rey de droga, o de la hierba roja, aquí la tenemos. Píllala tú, hija mía o algo. Nada, si es que esta es inútil. Nada, le voy a tener que dar la puta munición, es que de verdad. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. De este momento están todos más o menos muertos, ¿no? Yo con esto no sé si podré darme la vuelta o algo. Usa usa esto, Andy, deja de gastar munición, puta, retrasada. Me parece que la voy eh, Eres... Es que es gilipollas. ¿Puedes usarla? ¿Qué hace? Bueno, con pues nada, la uso yo. Vale, no se puede ir para el otro lado Y ya está, ¿no? Nada, seguramente nos vengan ahora a unos cuantos No veo de dónde nos disparan No veo de dónde nos disparan, tío De verdad, Sheila todo el rato en medio, por Dios. ¿Está golpeando a alguien, Sheila? O? Ah, vale. Y bueno, y me da... Sheila, por Dios. Gracias, menos mal. Estresante esto, ¿eh? Un poquito, la verdad. Punto de control, me gusta. Vale, eh, deberíamos curarnos, creo, ¿eh? Sheila, sí, ¿dónde estás? <tose> <tose> Vale, a ver, tenemos aquí... Ya, pero bueno, esto ya veremos qué hacemos con ello. Y con lo otro... De momento, tan tranquilamente, ¿no? Bueno, a ver ahora. A ver, es punto de control. Yo creo que le voy a tener que dar munición a Sheila es que de verdad Sheila eres una puta inútil de mierda colega Fallado, ¿no? No puedo más, no puedo más con este juego. No puedo más con este juego, no, no puedo más con Sheila, tío. Bueno, y ahora toda esta peña de dónde ha salido. Bueno, y fallo. Muy bien. Así de repente... Así de repente han salido todo esto de la espalda, colega. Voy a reiniciarlo, tío. A tomar por culo. Es que, es que paso de gastar cosas por la puta inútil de mierda. Es que paso. De hecho, lo que tengo que hacer es organizar esto. Eso es lo primero. Esto retirarlo. Y esto llevárnoslo. Esto. Tengo quiero, quiero informarme sobre esto. Vale, potencia 650. Y esto potencia 750. O sea, este es mucho mejor. Este lo podemos vender, por supuesto. Y este cuesta solo 400 la venta. Y este, 200. flipalotti. tío. Vale, pues vendería el Dragonov, ¿no? Y me quedaría con el otro. De momento, este lo voy a mover. O sea, retirar. Y este lo voy a mejorar. Me Vamos a mejorar la capacidad. Perfecto, ya tengo más balas. Y luego que mejoro también. Nada más, ¿no? Vale. El tema de la poti. Uh -huh. La voy a retirar también. Ah, de hecho es una tocha, ¿no? La voy a vender. Para tu casa. Esta no la vendo, pero... Pero, pero... Nos quedamos así, que yo creo que más o menos podemos Bueno, me voy a quedar con una también por si acaso. Pero bueno, no me convence. Comprar, tenemos nuevo, ¿no? Tenemos el arma esta, la Dragunov. Cuesta 4000, no entiendo por qué cuesta 4000, tío. Si tiene potencia 650, tiene más potencia la otra, tío. ¿Pero por qué? Porque es más rápida, capacidad 7 balas y 2.83. 2,83, claro, la velocidad de recarga de esta es bastante más lenta y tiene uno menos de capacidad, pero es que aún así hace 100 más de daño, ¿no? ¿Es 100? Sí, es 100 más de daño, o sea que, que me están container eh, Luego, en cuanto a tesoros, podemos vender todo, ¿sí? 11.000 que estoy vendiendo Tengo muchísimo dinero ahora mismo, ¿no? 33.000, bueno, eso se va en nada, ¿eh? Yo quiero seguir ahorrando, tío guardado, vale, y aquí es donde tengo que usar esto vale, vamos a espabilar un poquito vale, lo que no entiendo es por qué me viene gente por detrás Vale, vamos a ir recargando a que no te ha Vale, a cargarnos a la peña eso va a flotar, Sheila Bueno, te la ha un poco, amiga Joder Recarga, amigo. Mucho mejor, tío. ¿Vale? Cover you from up there. Give me a hand. Y vale, perfecto todo, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora mucho mejor. Sigue habiendo gente, Mira, por ahí viene uno. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ceyla! ¡Por Dios! Me cago en los muertos de... Me cago en los muertos del gilipollas este. Me cago en todo lo cable. Ahora, joder. 200 balas, tío. Corre, nada, retrasada mental. Mi Me pregunta es, ¿la habrá encendido? Vente para acá, chila. Bueno, da igual. ¿Qué hace la loca esta? Nada, tío. Que tenga que curarla completamente yo de nuevo. Es flipante. Es flipante, tío. No, me lo creo. Es no cojas munición, no cojas munición, putona. Ven, ven. Ven. Hombre, por fin. Joder, un poquito de silencio. ¡Puf! Con la música tensa, tío. Me estaba petando los oídos. Me están dando mucha. Mucha munición, no soy yo, tío. Mm -hmm. Muchísima munición de francotirador que ya usaremos en un futuro. De momento prefiero guardarla. La granada esta que solamente lo utiliza para suicidarse. ¿Y esto qué ¿Lo tenemos que tirar o algo? Vale. Y ahora se supone que podemos pasar por aquí. No podemos saltar, ok. Y a ver qué ocurre ahora. Entiendo que nada, ¿no? Porque si no habría un punto de control o algo. Vale, lo hemos tirado. Me estoy equivocando. Porque lo hemos tirado muy abajo. Espérate, a ver si me he equivocado, tío. Y era para pasar o algo. Prefiero subir ahora que subir más tarde, ¿no? Ah, coño, que es un camino, tío Estoy empanado Punto de control Muy bien Vale, de momento Así está guay Vale, necesito munición Pillamos munición Tiene pinta aquí de voz De hecho no sé por qué me suena un gigante Me quiere sonar un gigante Me quiere sonar un gigante, ojo, ¿eh? Un gigante, un troll de esos, ¿sabes? Pero no, es nuestro amigo Ramón, el conductor Que, que va como loco. Ojo. Está guay que se ve ahí la sangre en la cabeza, en plan de que ha muerto de verdad. Y ojo, cuidado, que aquí a lo mejor tenemos un espécimen de uroboros, ¿no? Sí, si el que incineramos, pues... Otro igual, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Chungo. Volador, tío. Tiene hambre. No, tío, qué asco. Vale, a ver cómo nos cargamos al pringao este, ¿no? Ojo, minas. Bueno, la coge la otra. Aquí no me puedo hacer... Ah, vale, vale, vale, vale. Muy bien No chilles, hombre ¿Vamos? ¿Vamos? No, no, no Otra vez el sal Vale, bien Deberíamos situarlo los dos y yo atacar por detrás Joder, hija de puta Pero pues Ataca por detrás, ¿no? No sé por qué creo que no le estoy haciendo una mierda, tío. No sé por qué me da la sensación de que no le estoy haciendo una mierda. Ponía ahí esquivar, ¿eh? ¿Qué coño? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Claro, es que no me ha dado tiempo, tío Es que esta tía, de verdad No sé qué hay que hacer ahora mismo contra el bicho Ha dicho que igual me pongo detrás o lo que sea Pero es que personalmente Personalmente 2000, guay eh, Es que primero no sé qué tengo que hacer Y segundo me voy a pillar esto o sea, me he equivocado Chris. Sí, con esto yo creo que estaría más o menos bien Lo que pasa que la granada Creo que la voy a... La voy a dar, la granada Y esto lo voy a mejorar Vale, perfecto Tenemos más 20 de munición, ¿eh? Ni tan mal Vale, comprar la, ah, las bombas de proximidad 1500, ¿eh? de locos 1500 de locos Claro, lo que pasa que no puedo Ah, sí, ojo eh, Combinar Vale, mi objetivo sería pillar Venga, vamos a intentarlo de nuevo. No sé no sé qué hacer ahora. Farta, parta Vale, el colega aquí ha pillado El colega aquí ha pillado muchísimo Vámonos Vamos, vamos, vamos, vamos Buenísima, amigo Voy a... Es que no quiero curar a la chica esta, tío ¿Eres tonto? Vente para acá. Vete pa... ahí está. Uf. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vale. Calla. Vale, vamos a irnos para acá, ¿eh? esta vez. Y vamos a empezar a pillar que un poco de munición. ¿Qué ha pasado? No, no, 20, 20, 20, 20, amiga. Amiga, 20, 20, 20, 20, venta, amiga. Vámonos No me lo creo Buena Equivar, tío, Pablo Fabila No sé cómo cargarme al tío este que el botón de esquivar esté en el mismo Es que, que es complicado, tío Nada, no le hago nada No, la X, colega Bueno, está bien, está bien Aparta, aparta, aparta, aparta. Eh, creo que las... Minas. Vale, buena. Venga, bien. Cago en la puta madre que parió panete. Que quiero las minas, hostia. No, no hay minas. Las he gastado todas. Madre mía, Sheila Pero pues Sheila deja de, de seguirme, putona Deja de seguirme. Es que no puedo Es que no puedo, sí, pues. Complicado, ¿no? Lo siguiente, tío. Muy bien. Es que no le puedo dar la espalda porque la puta esta Me sigue todo el puto rato Ataca, ataca, ataca Eh, chica Chica Chica, chica, chica Haz algo Haz algo Haz algo, puta escoria Que me viene todo el rato a por mí Y esta desgracia no hace nada, tío ¿Qué? Pero esta va y se larga Hija de puta No te largues ¿A dónde vas, hija de puta? Que te estoy dando cosas Joder ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Putona Quieres atacar ya de una puta vez Bueno, genial Pero por qué a mí, por qué va el puto bicho por mí todo el rato, tío Que vaya por el que le disparan, ¿no? Digo yo, no sé, llámame loco Estaría bien, ¿eh? Todo el rato por mil puto bicho, tío. Qué, qué, qué incomodidad. Joder, tenía que haber entonces usado las minas de una en una, ¿no? ¿Dónde está la puta de Sheila, por cierto? No me ha da dado tiempo de esquivar, ¿vale? Que vayas a por el otro. O la otra, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Con el bicho este Al menos es capaz de esquivar La tía esta sin Sin necesidad de que se lo diga yo Vea por la vale, quería que se podía esquivar o algo, pero ya veo que no Sheila, por favor vete a tomar por culo un poco joder, deja de estar pegada conmigo deja de estar pegada conmigo, hija de puta buena Hija puta, haz algo Inútil Por fin, hostia puta Por fin, lo que me ha costado ¿eh? Al menos ha sido la primera Pero es que esto con dos jugadores De verdad, es muy fácil Tío Sí, ahora con una bala, venga, toma el Seguirá vivo Siendo un Resident Evil no ha muerto Puede que esté vivo Anda Sheila, ve tú detrás de él Ah, ahora llegas, el colega La Cheva de los cojones No, espérate que nos va a perseguir volando qué te apuestas Madre mía, toma ha costado tú Tan guapa las cinemáticas, ¿eh? Están curraditas. Lo que me ha costado. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Una hora, tío. Una puta hora. Bueno, es lo que hay, gente. Precisión 71,7. En mi level, más o menos. Enemigo vencido 80, una S en ese sentido. Y bueno, pues nos quedamos sin, sin mucho más, ¿no? Organizar. Pues vamos a... Um... Mejorar esto. El tema de las balas. Lo veo bien. ¿Y qué más? Este creo que también lo voy a mejorar. Conseguimos 10 balas. Bueno. No tenemos munición ahora, ¿no? Así que, dentro que cabe. Vamos a mejorarla, ¿por qué no? Eh, ¿Qué más? El daño no lo voy a mejorar. La penetración. En parte no estaría mal. Pero bueno, es que quiero, me, quiero cambiar de armas. Cuando tenga nuevas armas ya veremos. De momento todo esto lo retiramos. Esto lo vamos a mejorar también, creo yo. Total, al final no es mucho dinero. Y son 15 balas, es como comprar munición. ¿no? Eh, esto de aquí lo vamos a... Retirar de momento, esto también lo voy a retirar. Y esto creo que lo voy a mejorar también, ¿eh? En cuanto a balas. Y mejorado, ya está, a tomar por culo. En cuanto a daño, ¿cuánto mejoramos el daño? 50 era. Nada, es que no merece la pena, creo. Creo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Ah, que cuesta 1000. Vamos a mejorarlo, sí La siguientes son otros 1000 Por 2000 hemos mejorado a 100 Bueno, venga, vale Ya el siguiente es demasiado caro, amigo Ya el siguiente es demasiado caro Ojo 1000 también la capacidad 500 la capacidad todavía Crítico Que la pistola la estoy utilizando mucho, eso es verdad ¿eh? Me Voy a quedar con las 50 balas Esto lo vamos a mover A dar, mejor dicho Nos quedamos con estas balas Nos quedamos con todo Esto se puede mejorar, no No sé si a Sheila debería comprar también una mierda de estas Vamos a comprarnos otro Es que no sé si merecerá la pena, ¿eh? Yo creo que no merece la pena. Yo creo que no merece la pena, tío. Creo que no merece la pena porque con esto ya es suficiente. Esto lo podemos mejorar, ojo, ¿eh? Le podemos dar más capacidad... Y serían balas gratis para, para la amiga de sheila ¿eh? De Sheva. Puf. Telita, ¿eh? Robin. Capítulo no, 2-3. No, He oído de Irwin headquarters ¡Esto es el cuarto! es tu situación? ¡Hay una Irving is on his way to an oil field in the Marshlands. We're rejoining Delta team and heading there now. Understood. We got company. They don't en la se viene That happens. We'll the target they cool down. Now, what be Got some sharp curves up ahead. Hold on tight. This is Captain Storm, Delta I just received word from each Based on the data you uploaded from that hard drive, most of the townspeople people have been infected by paradise. The data refers to the infected at genie. What does all this have to do with their Vale, cuidado con la munición, de control, guay. Vale, de momento fácil, ¿eh? ¡Qué masacre, tú. Agarramos. Bueno, un poquito de daño sí que se no complica. Se complica bastante Dios Otro punto de control, guay No Y otro más. Vaya Vale, las municiones que no sé si se gasta o algo, vale, tío. Se calienta, entiendo. Se ha hecho hasta de noche. Motivado, ¿no? Eso es imposible, tú Eso lo veo yo imposible Más que nada porque no hay peralte Es suficiente, tío De hecho, el peralte es hacia abajo Es negativo el peralte, tú Bueno, el equipo El equipo bravo, ¿no? Porque el alfa ya estaba muerto Nada, pero a ver Aunque lo esté pasando mal con la Cheva esta de los cojones eh, Me está gustando bastante el juego ¿eh? El último boss no me ha convencido mucho Pero por por Cheva Eso en Jugando dos personas Se disfruta bien Pero jugando con Cheva, tío Bueno, tú Un gigante de estos Pues mencionaba el gigante, pero en el otro sitio. Donde lo dije, no aquí. De hecho, aquí mmm, para nada me lo esperaba. Hola. Por favor, comete a chepa. Sí, sí, corre, corre. ¡Ojo! Dispara, Cheva. ¿A qué esperas? Jo, creía que no lo íbamos a enfrentar. ¿Qué dices? Una cosa menos y otra cosa menos. Tiene agentes colegada tío. Como del Cinturón, qué guapo, tío. No dejo sí, tío. No sé si me ha agachado creo que no. Vale, escucha. Ojo. Ha cogido una farola como lanza. Buena. una menos Un poco la tontería está guapo otra más bien bien ahora les sale A disparar ella su tope Qué guapo el diseño, tío ah, A tomar por culo el vehículo Y le roba ¿Dónde estás, Josh? La identificación José es el... Sheva, es no su colega si ¿Qué es te pasa? Tengo un adentro personal en esto ¿Un adentro personal? Una tienda? Tienda? ¿Tienda? Chris, mira por aquí Nosotros deberíamos ir de aquí No estoy aquí solo para la misión ¿Qué estás hablando? Hace un tiempo atrás, recibí intel Que mi viejo partner todavía vivo A primera vez no sabía qué pensar But when I saw the data file from Delta team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait. Es que es un puto armario. Es un puto armario Pues claro Bueno, hace un momento querías irte, ¿sabes? O sea todo ilésica, la pobre are No hay más ordenes de aquí Ahora vamos hasta el final, vámonos Me hace mucha gracia, tío Se conocen de una hora O de cinco horas O algo así, de mediodía Bueno, ¿esto qué es? Para el agua Pues muy guapo Logro desbloqueado, capítulo 2-3 eh, Pues mira, lo vamos a dejar justo aquí eh, rango S vieje en 1500 puntos A ver, lo dos puntos es para Luego cuando te pases el juego Cambiarlo por armas Munición infinita y esas cosas ¿No? Eh, veces muerto, cero Puto amo, ¿eh? Enemigos vencidos, 59 Precisión, solo un 66% Muy mal, ¿eh? Muy mal Vale, eh, tenemos aquí para comprar ¿Te imaginas que es la Gatling? ¡Ojo! Nueva pistola, tú ¿Y ¿Qué potencia tiene? Tiene potencia 140. ¿Y está bien o no? ¿Esta cuánto tiene? 150. Pues eh, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, ¿eh? gente. Si es peor. Porra eléctrica. ¿Esto qué es? De, de, o sea, ¿esto qué es? Esta arma inmoviliza temporalmente a los enemigos con, un, con una potente descarga eléctrica. A ver, como pinta, tiene buena pinta. Pero no sé si es tendría que informarme vale, así a priori como que no me interesa la porra es para logros y demás en cuanto a la a la otra, bueno, tenemos también la VZ61 pero claro esta tenía 50 de potencia que es todavía menos que esta de aquí que tenemos, que tiene un poquito más con lo cual como que no me apetece, ¿no? Eh, bien, como iba diciendo, entonces la pistola esta puede ser interesante si se mejorase. Tiene capacidad 9 y 1.53. 9 y 1.53 es bastante más rápida, pero claro, de potencia. Es un poco, ojo, es un poco menos, pero claro, es un poco menos considerablemente, ¿no? Considerablemente, porque esta que tengo yo aquí... Fíjate, tengo 150 de años, no lo he mejorado, es verdad. Pero yo qué sé, tío, tengo también bastante más capacidad ahora. Y todo el rollo, así que de momento no me pillaría ninguna. En cuanto a cosas que tengo que dejar. A ver, la munición, es que me gustaría dejar parte de la munición, pero no puedo. Así que nada, yo diría que ya está. Yo diría que ya está. Bueno, el pantano, ¿no, gente? Que estamos yendo. Jill a ver. Porque esto no sé yo prácticamente nada. met again after the City incident Rockford Island. Since then we've been trying to track him down. Then a few years ago we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder Oswell E. Spencer. So we paid him a visit hoping he'd lead us to Wesker. Okay, here. Wesker? Los músculos, en crisis, ¿eh, bueno, chaval, vaya hostia. That, crack? Jill! Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why did you join the BSAA? My parents were involved in an accident by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. Hmm. I only found out later that the Axe no manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that hombre, juntos si no me estorban mucho, eh, amiga bueno, eh, a todo esto llevan no sé cuántas horas despiertos, ¿sabes? O sea, por la noche no han dormido nada Y han transcurrido no sé cuántas horas Que se han ido por el agua, ¿sabes? Increíble Porque ahora mismo se supone que está amaneciendo Coño, qué agradecida, ¿no? Me ha dado cosita eh, Vale, pues lo vamos a dejar justo ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Tabla de la bestia? Bueno, qué guay Aquí vamos a tener que hacer cosas Y está por carroso pero esta es re... bueno, si es que es retrasada. Mira qué bien que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Ha estado bastante guapo el capítulo, aunque lo he pasado bastante mal con la loca esta. Eh, pero bueno, lo voy a pasar mal siempre, así que tampoco pasa nada. Nos vamos acostumbrando y lo vamos asumiendo. Y, y nada, eh, el tema de las cinemáticas y tal, me ha mola mucho. Capítulo anterior también y bueno pues nos hemos enfrentado a dos bosses bastante guapos el troll y el, y el pajarraco ese que me ha costado bastante porque Sheila al final pues se me venía conmigo y no y además que el pajarraco no atacaba a quien le disparaba tío que hubiese estado bien no pero bueno eh, yo creo que si lo hubiesen puesto así ya hubiese mejorado la experiencia de juego bastante porque, joder, Sheila, tío, es que le disparaba y el otro no se daba la vuelta para poder dispararle en la zona blanda, ¿no? Pero bueno, lo dicho, muchas gracias por verlo. Me está gustando bastante. Eh, me alegra que tenga bastante duración porque no sé por qué quería que en tres capítulos me, me ventilaba el juego al ver que había seis capítulos. Pero me alegro mucho, así que tenemos juego para un rato más. Y nada, lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.